Today's workshop is something that I've been thinking of for a while. Ya por and this is about why it is that some people are very happy in their life and other people are unhappy in their life. Y son las reflexiones que he tenido de por qué people gente en la vida que es super feliz y por qué hay otras personas que no son felices con their vidas and what i've noticed is that often times it's not connected with the circumstances of their life i meo cuenta que muchas veces no está conectado con las circunstancias de sus vidas mm -hmm. so i think of this as like a secret of life y pienso sobre esto como si fuera un secreto de la vida Mm, fine. Um, so, the secret of life I feel has to do with what it is we are focused on because at each moment in our life, there's positive things happening and there's negative things happening. Entonces, este secreto que yo siento principalmente es en qué me estoy enfocando en mi vida. Porque en todo momento hay cosas positivas que están sucediendo y también cosas negativas que están aconteciendo. So, it's up to each one what it is that they're focusing on. Y depende de cada uno en qué es <laughs> en lo que se enfoca. So, I really believe that our happiness has to do with that not not about what it is that's happening around us. So even you might notice that every moment of our life we're getting older. You know, you could think, oh, I'm getting older, I'm getting older. Or you could just experience what each moment is bringing you in your life rather than lamenting that another moment is gone from your life. Because our life is for living. It's it's not to think, oh my gosh, it's gone, but it's to think, wow, how wonderful those moments have been after they have passed. So, what I've learned is that, um, what I've noticed is that there can be like two people that have been to the same event And I'll ask them, well, how was it? Or, okay, yeah, I'll ask them how it was, and I'll get two different responses. Or, I myself have ex had a wonderful experience at something and then I hear someone else talking about it to someone and like it was just a terrible experience. So this has to do with the mind. Like what is each one focusing on within at that moment? y todo eso tiene que ver con la mente con lo que cada uno se está enfocando en ver en ese preciso instante. So there's that expression that um, the glass is halfway filled with water, but some people think it's half full and other people think it's half empty entonces da este ejemplo que siempre usan de, del paso bueno como ahorita no está aquí, pero <laughs> <laughs> entonces si alguna gente dice ah sí está medio lleno y otro italiano está medio vacío and I really believe that uh, there's some very positive things happening and mm -hmm. at that moment if I'm focused on the negative things that are happening then I'm totally going to miss those positive things entonces eh, tiene que ver entonces muchísimo en las cosas en que yo estoy enfocándome. Porque si me empiezo a enfocar mucho en solo una cosa, por ejemplo en negativo, voy a perderme en las cosas positivas que me realidad sí están pasando alrededor. So, I was thinking that, and I'm sure that you've noticed, that some people are so focused on the negativity that they miss the part of a positive experience that's happening. Y uno mismo puede darse cuenta cuando hay alguien que está tan enfocado en solo neg lo negativo, que esas personas están perdiendo las cosas positivas que están aconteciendo. Aquí hay dos campos, aquí en este lado. Y uno no quiere que eso le pase a uno, porque uno sabe que a cada momento está en las manos de nosotros mismos el enfocarnos en lo positivo o en lo negativo. En la misma manera, si alguien está enfocada en la negatividad, se pierde la positividad. Si se está enfocada en la positividad, ¿no se pierde la negatividad? Incluso si parece tan grande que hay un gran desafío que se ha ocurrido, se pierde e incluso de la misma forma, si alguien que está enfocado súper enfocadísimo en lo negativo, no logra ver lo positivo, pasa lo contrario, si uno está súper enfocado en lo positivo, está teniendo una buenísima experiencia, puede que cualquier cosa así grande esté pasando que no sea positiva que uno no lo ve porque está teniendo una experiencia muy positiva. So this would be a wonderful space to be in, a space where you know, we're living in a world with so many problems and challenges. Y ese sería un grandioso espacio para estar, porque ahorita en nuestro mundo están pasando tantísimas cosas, tantos retos, que si uno logra permanecer en esa experiencia tan linda de lograr estar positivo, que ya ni siquiera se da cuenta de los retos. Think ¿Creen que es posible? Yes. <laughs> ¿Cuántos de ustedes creen que sí pueda ser posible? ¿Y cuántos de ustedes creen que no es posible? si sí, para nada. Lo que sea que están pensando está bien. Y muchas gracias a todos los que levantaron sus manos. Se ganó una galleta, no voy a tirar. A veces you ask both sides, and it's like, uh, what about the rest of you? <laughs> <laughs> sí, a veces cuando uno pregunta ve eh, que dice, bueno, y todos los demás que no levantaron las manos, ¿qué piensan? <laughs> it's something to explore. Um, to explore focusing, using the power of my mind to focus on positive. Uh, using that muscle more, to do it more and more in my life. Entonces, esto es algo que uno tiene que, que ver, cómo aprender a enfocarse más en lo positivo, cómo usar más ese músculo de la positividad para irla experimentando cada vez más y más en la vida, explorarlo uno mismo. A veces, hasta incluso podemos ver nuestras propias virtudes, que en realidad son nuestra belleza interna, de la forma errada. Y creo que eso viene al no estar practicando tanto el andar pensando positivamente, lo suficiente. Un ejemplo de esto va a ser el, la virtud del perdón. y esta es una de las virtudes que yo escucho a la gente mencionar muchísimo y refiriéndose a ella como es que es tan difícil perdonar incluso tienen un retiro acerca del perdón ahí en el centro de retiros de Peace Village hermoso donde ella vive, For vive. es todo un fin de semana It's been workshops Y además de ese retiro hay como varios talleres también de eso, porque parecer el perdón es muy importante para la gente. When I can't porque se vuelve una gran carga cuando yo no puedo, no logro perdonar. Y a veces, toda una vida, uno no logra perdonarse a uno mismo ni tampoco a alguien más porque en realidad uno no sabe cómo hacerlo. Y creo que una de las cosas por las cuales no sabemos cómo perdonar es que nos estamos enfocando en lo incorrecto. For myself, Let's say I made this mistake, and I keep thinking I can't forgive myself for this mistake I made. I've been trying for so many years, but I still can't forgive myself for this mistake. Anytime I use the word forgiveness, I follow it with the mistake. Cada vez que uso la palabra perdón, de inmediato viene eh, seguido por el error. Entonces no puedo ni siquiera pensar acerca de perdonar sin pensar en el error. Y si es acerca de perdonar de alguien más, cada vez que los veo o incluso solo pienso acerca de ellos, también pienso acerca de lo que me hicieron o lo que hicieron. Their they love their y a menudo la gente dice que cuando alguien es un papá o una mamá les es fácil perdonar a sus hijos porque tienen muchísimo amor por los hijos. So I think the is in the word love. Así que yo creo que el secreto está en la palabra amor. Y lo que nos permite perdonar a los demás y también a uno mismo no es tanto en enfocarse en pensar acerca de ese error que hicieron, sino incluso ir más allá y ni siquiera ver el error, sino enfocarse en el amor que uno tiene por ellos. <coughs> a lot of times um, well, you, people will say forgive and forget and then you might say it's very hard to forget. Y también está el dicho que muy a menudo todo el mundo usa este olvida y no, perdona y olvida porque es que en inglés suena bonito, <laughs> it's forgive and forget, pero en español no tanto, pero igual es perdona y olvida. Pero la gente dice que es muy difícil olvidar. But instead, if I just y entonces, en vez de olvidar, si sí, lo que hago es empezar a recordar, pero recordar qué es lo que amo, por ejemplo, de mí misma o qué es lo que amo de, de esa otra persona, y entonces eh, eso va a ayudarme a recordar. Sorry, Entonces, así el amor va a reemplazar el pensamiento de andarme enfocando, concentrando, pensando acerca de qué fue lo que hizo errado o lo que hizo malo esa otra persona. I'm just focusing on what I love about that individual, rather than the worst thing that that person did perhaps. Entonces ahí ya ya no es difícil ni siquiera olvidar, porque ya ya no me estoy enfocando en la cosa o me enfoco más bien en lo que amo de este individuo y no tanto en el cosa horrible, la cosa horrible que me hizo a mí. So, it's really in my hands that I can make that choice. Am I going to focus on the best of an individual, including myself, or the worst? So, I think this is kind of a secret and a different way uh, to use the word forgiveness is to kind of put the love in front rather than the thing that I need to forgive. Entonces en realidad ese sería el secreto, es poner al frente el amor de a las cosas que amo y, y el amor en sí, más que el error que yo quiero o necesito olvidar. So, to answer the first question, what is forgiveness? Y entonces para responder esa primera pregunta, que ¿qué es perdón? Creo que la respuesta más justa es que en realidad el perdón es amor. You think so? Sí lo creen? Lo sienten así. Y creo que también es el amor el que nos da el poder para poder... El, nos da poder para poder perdonar, o el poder de perdonar. Love, Porque si no tenemos amor, ahí ya no podemos perdonar. In of, who they need to ¿Quién de aquí, levante la mano, siente que necesita perdonarse a sí mismo? Yeah, I'm raising my hand because Yo I also <laughs> need to have this forgiveness, which you could say, have more love for myself. Y yo también estoy levantando la mano porque yo también necesito tener ese, ese perdón que sería como tener más amor hacia mí misma. To have love for myself is to see the best of myself. Y el tener amor por el ser significa ver lo mejor de mí mismo. So not to keep repeating over and over in my mind that mistake I made, but to keep repeating, to keep telling myself About my beauty. Entonces no estar repitiendo una y otra vez, la metida de pata, el error que hice, sino más bien mantenerme pensando y repitiendo acerca de, de mi propia belleza, de mis cualidades. Made mistakes, as well. Porque todos hemos metido, cometido muchos errores, pero también todos hemos hecho muchas cosas hermosas. It's very entonces, es muy importante usar el poder de nuestras propias mentes hacia lo positivo. So, Porque si solo me estoy enfocando en las cosas que hice mal, que las metí de pata, entonces voy a ponerme depresivo y voy a estar en ese estado anímico malo. Entonces me va a ser más difícil poder hacer bien las cosas. Y si me enfoco en las cosas buenas que he hecho, entonces puedo convertir eso en un hábito y empezar a, a poder hacer incluso más cosas buenas. So, I feel that we often look at virtues in the wrong way, as I mentioned. One of them is Another one is tolerance. Y como les mencioné antes, a veces miramos las virtudes de la forma equivocada. Entonces una de esas era acerca del perdón. Pero también eh, vemos de forma errada o mala la tolerancia. Is very hard work. Porque la gente a veces dice que la tolerancia es un trabajo súper arduo. Like, uh, y entonces, por ejemplo, que hay una persona que sea muy retadora y que uno tiene que tolerarla y uno tiene que tolerarla y tolerarla y tolerarla y a veces le toca tolerarla la vida entera y uno dice, ay por Dios, ¿pero qué es este trabajote? Right? ¿Cierto? So, but that's not Like tolerance is actually a power that the soul has. Pero eso no es porque realidad la tolerancia es un poder que el alma misma tiene. So if I feel that tolerance is very hard for me and I've tolerated enough, I just hope I can't. I don't have to tolerate much more. I can't tolerate much more. It means that I'm not practicing tolerance as a spiritual power y si yo entonces empiezo a sentir como que la tolerancia es demasiado, es muchísimo y que yo ya estoy a punto de no poder tolerar más, <laughs> hasta aquí llega mi tolerancia, entonces en realidad no estoy usando la tolerancia como un poder espiritual del ser. So what should tolerances is, is there might be a challenging individual or a situation, but when I'm in front of that individual or situation, I'm not feeling that it's a challenge at all. Entonces, cuando realmente hay tolerancia, es que aunque haya, yo esté al frente de una situación o un individuo bien retador, eh, yo no lo siento como si fuera un reto. No lo siento para nada como si fuera un reto. It's like, does anyone run marathons here? <laughs> <laughs> ¿Hay alguno de ustedes que corre maratón de los que vinieron hoy? <laughs> Ninguna manera. <laughs> no, aquí no hay corredores. Pero cuando empezamos a es right. But then, as we use that muscle more, then my capacity increases, and I can run for longer. Entonces, es por ejemplo, si no corre maratón está bien, pero digamos cuando uno empieza a hacer ejercicios, apenas empieza uno a hacer ejercicios, empieza a doler mucho el cuerpo. <laughs> Duele o sea, mm -hmm. Pero si uno empieza a hacerlo más seguido y hacerlo más, poco a poco, ya ese dolor va a ser menos. It's a entonces ya nuestros músculos se empiezan a adaptar y entonces deja de doler menos, entonces eso sería una tolerancia física. Y al igual que tenemos esta tolerancia física, también hay una tolerancia del alma. So y entonces es un poder que podemos practicarlo diariamente. Y así es una capacidad que va a incrementar y luego lo, lo, se nos va a salir así muy fácil. Y las cosas van a sentir como nada. Y la forma para hacer esto es con el poder de enfocarse. de enfocarse. Y si hay un individuo que es un muy retador, entonces en vez de enfocarme en lo que es un reto para mí, me enfoco en las cosas que en realidad me parecen buenas o que me gustan de esta persona. Y entonces después de un rato de estarme enfocando así, ya no los voy a sentir de, de, de reto porque ya ahora entiendo por qué es que se están compartiendo de esa forma. Entonces yo voy a lograr entender eh, los rasgos de personalidad que estaban sacando. Por ejemplo, alguien que se enoja muchísimo. Puedo entender que se enojan porque les falta amor, pero entonces cuando he practicado esa tolerancia soy capaz de ver eso, que les está pasando a ellos. So, I <coughs> And about me. Y así también yo logro ya no tomarme las cosas personalmente porque entiendo que todo es acerca de lo que les está pasando a ellos y no tanto de lo que me están haciendo a mí. Well, y entonces voy a lograr poder tener más compasión hacia ellos. Y entonces ya no me lo tomo personalmente y entonces tampoco me influyen, a mí. And a while, I won't even y de tanto practicarlo, incluso ya voy a dejar de ver lo negativo. Ya ya ni siquiera se me va a aparecer la parte negativa de ellos al, al, frente a mí, la gente incluso puede llegar a decirles, "Wow, usted está siendo tan tolerante con esta persona", pero usted ni se van a dar cuenta porque ya ni siquiera van a ver lo malo. Otra cosa es is patience. Patience can come in the same natural way. One time I was waiting for the, a doctor's on a doctor's office and I just started meditating. I just started sitting there and um I wasn't trying to be patient. I, I realized that Entonces, otra de las virtudes es la paciencia, que también viene naturalmente. Por ejemplo, una vez estaba en un consultorio de un médico y estaba esperando por el médico. Y después dije, bueno, aquí tengo un tiempo, entonces me puse a meditar. Y como estaba meditando y estaba tan una experiencia tan rica, entonces ni me di cuenta que tal vez el doctor sí se había trazado. Pero entonces cuando me pasaron al consultorio me dijeron, ay, muchas gracias por su paciencia. Yo ay, ni me he dado cuenta que estaba siendo paciente. Pero entonces hasta me agradecieron. The more we meditate, naturally, these qualities come. Y es algo que podemos notar acerca de nosotros mismos, eh, de cómo mientras más meditamos y tenemos estas experiencias, más esas virtudes se vuelven y salen naturales, emergen naturales en nosotros. Another interesting <coughs> virtue is generosity. Y otra virtud interesante es la generosidad. Now, to be able to give to someone what they need at that moment. Y lo que en ese en and oftentimes it's not something physical. Muy a no es algo <coughs> so one time I was working in this um, office and there was this one woman who entonces, bueno, en uno de los trabajos que tuve estaba en una oficina y estaba esta señora que, que empezó a poner eh, confites en uno de los escritorios que estaban en la parte de atrás donde todos los empleados podían pasar y era justo para el tiempo de Halloween. And it continued like the whole holiday season until Christmas time and the other people in the office were getting so tired of having all this candy back there and they said, I wish that she would stop bringing this candy. I'm eating it and I don't want to eat it. Y entonces, incluso con eso, porque de, empezó desde Halloween y después, desde octubre y duró hasta la Navidad, eh, teniendo, y ella traía muchos confites, entonces las mismas personas empezaron a decir, ay ya, ojalá que deje de traerlos, porque yo ya no debería estar comiendo tanto confite, pero si están ahí me los tengo que comer. Entonces, como como contramedida, algunas personas Empezaron a traer cosas saludables Como que empezaron a traer como palitos de zanahoria Y cosas así, como para darle una pista A la persona, porque si estaban ahí los confites No podían evitar comérselos Entonces como para decirle, mira, mejor trae algo Más saludable, como lo ponían ahí también entonces ahí todo el mundo entendió que ella sí quería hacer algo lindo algo bueno por los demás pero en realidad nadie lo quería y a veces tenemos esta gran necesidad de hacer algo por alguien eh, o de hacer algo bueno pero no sabemos realmente qué hacer entonces a veces hacemos las cosas que, que tal vez no están ayudando a nadie but y entonces, en vez de estar tratando de llenar solo mis propias necesidades, si podemos lograr escuchar las necesidades de los demás y mantenernos abiertos, entonces vamos a poder captar y entender lo que la otra persona está necesitando, que muy a menudo son cosas sutiles. <coughs> So another one is self y la otra es la autoconfianza. Y sabemos que a veces la autoconfianza muy a menudo se puede confundir con... ¿Con qué se puede confundir? Dígame ustedes, autoconfianza. Uh, Ego y egoísmo, egoís selfishness. Sí, yeah, exactamente. Hmm? Self-esteem. Self-esteem so, self and self-confidence son similares, pero um, ego can often look like self-confidence, pero es realmente the opposite Entonces, la autoconfianza y la autoestima sí son similares, pero a veces se puede confundir autoconfianza con esta otra lado de ser del ego, ¿verdad? Entonces, en un nivel muy superficial, alguien que tiene ego se ve como que si tuviera autoconfianza. Pero ahora uno puede entender que si alguien tiene ego, le está faltando mucha autoconfianza. Um, Also going to have insecurity at the next moment. Porque alguien que tiene ego también va a tener inseguridad justo al siguiente momento. Porque en un momento sienten que son mejores que cualquiera, pero al siguiente momento sienten que son los peores y que todos son mejores. And y eso viene cuando empezamos a compararnos a nosotros mismos con los demás. Y entonces cuando vemos a todos los demás allá afuera y empezamos a compararnos con los demás y empezar a ver todo lo que los demás están haciendo, empezamos a perder nuestra propia autoconfianza. Y entonces, si hacemos lo contrario, si dejamos de ver hacia afuera y empezamos a vernos hacia adentro, empezamos a ver que aquí adentro hay un montón de cualidades y virtudes tan bonitas que entonces empezamos a lograr poder sentir esa autoconfianza. And we're able to do To something good with what we see within. Y además somos capaces de hacer algo bueno con las cosas que estamos viendo aquí dentro. Empezamos a llenar nuestras vidas con compartir nuestros regalos al mundo. And that's really what our life is for. Y en realidad eso, para eso es que está la vida. Share with the world. porque a cada uno de nosotros se nos ha dado eh, tesoros muy especiales y únicos para compartirlos con el mundo porque todos somos únicos so to that that to y tenemos que encontrar esto y esto no está conectado totalmente con la confianza y no con el ego and those y aquellos que han logrado encontrar su propia misión en esta vida, ellos tienen tantísima felicidad. Y ellos son capaces de, de, de tocar o captar o hacer que la gente se conmueva con, con la misión que a ellos se les ha, ha dado, porque ellos descubrieron que tenían. Okay. How's everyone doing? Okay, ¿cómo van? ¿cómo están todos? ¿están despiertos? Yes. So, now we're going to talk about love. ok, así que ahora vamos a enfocarnos y hablar acerca del amor we about love, right? ya habíamos hablado un poquitico acerca del amor ¿cierto? So, what you, how much I love myself, by ¿cuánto me amo a mí misma? ¿se revela a través de qué? ¿Qué revela el amor que tengo yo hacia mí mismo? No Vean, Para esta pregunta no hay eh, respuestas cerradas. Yo ya tengo una idea de algo que se me ocurrió a mí, pero en realidad lo que ustedes puedan decir también está bien. No Forgive myself. Perdóname a sí, mí misma. Correcto, correcto, sí, correcto, muy bien. Lo que te cuidas y el paso que te das Uh, the the the way that you care about yourself, the spiritual space that you give yourself and and the respect that you give to yourself. Put like healthy boundaries and to live in peace. Mm, wonderful. Well, <laughs> <laughs> y ahí <allá> atrás, ¿no más? <laughs> ok, so to accept yourself. Sí, yes, sí, yes, wonderful, wonderful. Maravilloso. Just... Ok, ¿quieres? <laughs> ¿A la última oportunidad? ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Están satisfechos con lo que han dicho? like each one of us can look within at our inner world and see what am I focusing on. Y es como que cada uno de nosotros puede enfocarse hacia, adentro, hacia como mi mundo interior So we were already we had already established that each moment there's something positive happening and something negative happening. Entonces ya habíamos establecido que a cada momento que, que, que, que sucede hay algo positivo que está pasando y también algo negativo que está pasando. So am I on, the the Entonces ahora el examencito es en qué me estoy enfocando, en las cosas negativas o en las cosas positivas. Y si ustedes se logran enfocar en lo positivo, definitivamente pueden decir que me estoy ama amando a mí misma más que cuando me estoy enfocando solo en lo negativo. ¿Sí? ¿Cierto? <risa> so, um, ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a ver estos dos tipos de enfoque. Uno lo llamé el enfoque amoroso y el otro el enfoque no amoroso. Ahora, un gran enfoque de nosotros es cuando nos enfocamos en la gente, nosotros Y un grandísimo enfoque que estamos haciendo siempre es el enfoque hacia las personas, hacia nosotros mismos o hacia los demás. Entonces, con nuestra mente, estoy pensando en algo, pensando en las personas, ¿verdad? Hemos hecho eso mucho. Por ejemplo, con mi mente paso muchísimo tiempo pensando acerca de las personas. ¿Cierto? So, el foco de loving cuando yo estoy pensando acerca de las personas es cuando me enfoco acerca de sus virtudes. Y el enfoque amoroso cuando estoy pensando acerca de sus virtudes. Y cuando estoy pensando acerca de sus virtudes. Y el foco amoroso cuando estoy pensando acerca de sus virtudes. Y la otra forma, la no amorosa, de enfocarme cuando pienso acerca de los demás es cuando me enfoco en sus defectos o las debilidades que tienen. So you know, y puede ser en el momento presente las cosas que uno ve, o puede ser incluso cosas del pasado. Ahora, am I having that loving or non-loving focus? And then if I want, I can switch it. Y solo nos lleva unos cuantos segundos volver a ver hacia adentro y, y verificar en cómo me estoy enfocando. ¿Estoy enfocándome amorosa o no amorosamente? Y tengo el poder si me quiero de cambiar el enfoque. Yeah, this is a habit. So if I have the habit of focusing on what's wrong, then it's going to take a little effort to switch it. To y esto en realidad es un hábito que, que hemos desarrollado. Entonces, si me doy cuenta que estoy enfocándome siempre en las cosas que están mal, entonces me va a tomar un poquito de esfuerzo el, el empezar a enfocarme en lo positivo. Pero entonces, de estos esfuerzos, el con solamente eh, mirar hacia adentro, el notar en mi enfoque que estoy haciendo y el tratar de cambiarlo, eso ya es la mitad de la batalla ganada. Y si ya tengo todo eso, lo único que tengo que hacer es empezar el proceso. So, with myself, I can just start to look at entonces, con el propio ser, eh, si me doy cuenta que me estoy enfocando mucho en mis propias debilidades, entonces déjeme a mí misma empezar a enfocarme en las cosas buenas de mí, en mis, en mis especialidades. Y hay personas que sí tienen mucho, se siente como mucho reto el en lograr encontrar algo bueno acerca de sí mismas challenge me me just keep on you know, thinking about, it and about it. entonces si ustedes son una de estas personas que les está costando encontrarse algo bueno entonces una forma de, buena de empezar es escribirlo es como qué cosas yo siento que son buenas en mí o tal vez algo bueno que han dicho de mí otras personas. Entonces, si me cuesta mucho verlo a mí, ¿qué me han dicho los demás? ¿O qué cosas me gustan? Porque lo que me gusta está relacionado con algo bueno que hay en mí. I need to do that for as well. Y eso mismo tengo que hacerlo para los demás también. Y otra forma de verlo es, en vez de enfocarme en mis fallos en las cosas que he hecho mal, me enfoco más en mis logros y mis éxitos. Um, so, it's important to keep on strengthening these experiences rather than strengthening negativos. Entonces, aquí lo importante es empezar a fortalecer estas experiencias buenas en vez de andar fortaleciendo la negatividad. Y otro enfoque de, de que tengo es eh, las experiencias que yo he tenido en mi propia vida. So, I know that it's challenging when we have a negative experience. To not keep thinking about it again and again. Y yo sé que es todo un reto. Si nos ha pasado algo bien negativo, el no estar pensando acerca de ello una y otra vez. Entonces es importante también para nosotros reconocer que está el otro lado de la tortilla, se dice, ¿verdad? Algo de la cara, de la moneda, el mejor, más bonito, la otra cara de la moneda, donde también hemos tenido muy lindas experiencias y, y éxitos y, y cosas que hemos disfrutado. Entonces eh, fortalecer el volverme a recordar de esas cosas lindas. Y dicen que cuando uno saca una de esas memorias, la forma en que se está sintiendo ahora es la misma forma en que usted se sintió en esa situación. Por ejemplo, también cuando uno ha vivido algo muy negativo, y uno pasa recordándose todo el tiempo de eso, es como que si se transmitiera hasta las células del cuerpo. Y entonces uno lo, lo construye tan grande que después uno siente que ya no se puede deshacer de esa memoria. So we need to really make it a project for ourselves. It's to remember the goodness. The good experiences more. Entonces, tenemos que hacer como un proyecto para nosotros mismos, el poder empezar a recordarnos más acerca de las cosas buenas de la bondad que hemos vivido en nosotros mismos. So if I my mind keeps going to some bad experience, um let me uh if I need to make a list and think about what good experiences to think about, let me do that so that it's I can just replace it with something very good. Entonces, si me doy cuenta que estoy mucho tiempo siempre enfocándome en una historia negativa, en algún acontecimiento feo, entonces lo que puedo hacer para mí misma es hacerme toda una lista de, de cosas buenas, lindas, positivas, que yo misma he experimentado para lograr eh, darle vuelta a, a la moneda, a la tortilla, ¿no? entonces para lograr desconectarme de esa experiencia negativa. So, y otra cosa que pasamos pensando muchísimo, pero no de la mejor forma, es acerca de pensar acerca de qué fue lo que pasó mal en cierta situación. Y todos tenemos personas que son muy inspiradoras para nosotros, que en vez de andarse enfocando y criticando acerca de todo lo que está mal, ellos más bien dicen, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudar en esta situación? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir? So, not only do they not think about what's wrong, you know, they could think about what's right, but even making it better, that's very, that's very entonces no solo el, el no andar pensando en lo que está incorrecto y, y pensar en lo que está correcto sino que lo hacen aún más poderoso para cuando tratan de hacerlo mejor y este tipo de personas son sumamente importantes en el mundo porque si no hubiera este tipo de personas nada estaría pasando So we see that it's important at each moment to take the power of our mind and move it towards something positive. It can be a, a positive influence in the world. Y entonces es muy importante tomar nuestro propio poder de nuestras mentes y enfocarlo hacia algo positivo. Puede ser algo Okay. <laughs> yeah. Another contrast is those people who think, What can I get from you? Y otra que es como, ¿Qué puedo de ti? This is kind of like how the world is a lot of times. Yeah, what can I get from you? Um, and less often, people, we have the kind of people that think, they give to you, that really they're here to give. Bueno, so, the, the one who already says, what well, can I get from you, really isn't um, loving, because they're just caring about themselves at that moment y las personas que solo andan viendo como qué puedo obtener de usted eh, no son en realidad amorosas porque todo el tiempo andan viendo qué pueden sacar de usted. Y por ejemplo, el otro lado, la persona que siempre anda tratando de, de, de ver cómo va a hacer que los demás estén mejor, están muy enfocados en su propia bondad, en su propia naturaleza verdadera del ser. Entonces, como están tan enfocados en eso, es, es una eh, cualidad natural la generosidad. Entonces, están siempre dando. Y aquel que no está conectado con su ser verdadero, están vacíos. Y por eso todo el rato andan tratando de ver qué pueden lograr de los demás, porque ellos mismos no sé si están totalmente vacíos. Y nos pasa a todos de que estamos en estos estados de estar totalmente vacíos y nos volvemos muy necesitados, muy pedigüeños. Y no significa que soy una mala persona, sino que significa que necesito en ese momento volver a ir hacia adentro y conectar de nuevo con mi propia verdad. Y en realidad eso es lo que hacemos en, en la meditación es ir hacia adentro y volver a enfocar y descubrir toda nuestra belleza interna. So another another interesting contrast is with some people who have so much gratitude for little little things. They just are so appreciative for everything. Y otro contraste es que hay personas que son tan, tan, tan agradecidas hasta por cositas pequeñitas. Ellos siempre están como con tal gratitud. It's so when you meet like that. Y es tan refrescante encontrarse gente así. And y luego al otro lado están las personas que tienen tantísimo, pero no aprecian nada de lo que tienen. And you know, there's people in between as well. y luego right? la clase <laughs> digo la <laughs> clase <laughs> aquellas <laughs> personas entre medio. But to to really be in this state of appreciation, it's something wonderful to strive for. And estar en este estado realmente de apreciamiento es un estado maravilloso para tratar de de lograr. Because if I'm in the in the other on the other side, that uh, porque si estoy del otro lado, donde estoy teniendo muchísimo y no estoy apreciando nada, estoy siendo muy desafortunado. Porque la calidad de nuestra vida es más apreciar lo que tenemos, más que andar... Entonces, ¿cuánto estamos apreciando lo que tenemos más que lo que estamos teniendo? And I think our greatest treasure is time. Y creo que nuestro más grandioso tesoro es el tiempo. And to each and to use it. El apreciar cada momento y, y usarlo. Use it for the usarlo al máximo. So, another thing is um, when we have regret about the past or fears of the future, then this this is one way where we don't use the present moment. Y otro contraste es cuando tenemos arrepentimientos del pasado o miedos hacia el futuro. Entonces, no estamos disfrutando del momento que tenemos. Eso es no tener un enfoque amoroso. Y el volver a apreciar el tiempo que estamos ahora y, y apreciar lo que se nos está ofreciendo en la vida, eso es volver a tener amor hacia el ser. Y hay un último enfoque, hay muchísimos otros contrastes, pero este voy a, es el último que les voy a dar hoy, es acerca de cómo lograr encontrar soluciones a cada momento. To find solutions, it's so worthwhile. Por ejemplo, cuando les toca trabajar en equipos y siempre hay alguien que está súper bueno en encontrar soluciones, es, es alguien muy valioso para el equipo. Y en nuestras vidas, a menudo hay muchísimas razones por las cuales no podemos hacer algo. Y a veces ni siquiera lo vemos como si fuera una excusa. Solo decimos, bueno, es que no pude hacer eso. Pero si uno tiene una gran determinación, ¿Verdad? se dice, bueno, uno ni siquiera ve las razones, uno nada más dice, es que tengo que ir ahí, y así que voy para allá. I have an example. I um, started studying this meditation a few years ago, in 1985. A couple of years ago. Dice, bueno, tengo un ejemplo. Yo empecé hace poquito, hace unos cuantos añitos a estudiar esta meditación, en 1985. So I was a bit then. Era un poquitito más joven, entonces... And I lived in Boston and I used to uh, ride my bicycle everywhere. lado. It's what? It's really really cold. Uh, no, well, so for a so Costa big. Rican. Yeah, summer too, and it's hot in the summer. So, In the morning, and y después de que ya tomé los cursos y empecé a venir a las clases todos los días en la mañana, las clases eran a las 6 de la mañana. Yo empecé a venir a, a las clases de la mañanita en abril y el, ya cuando llegó septiembre tuve que pasarme de casa. Y como tenía que salirme del apartamento donde estaba y no pude encontrar por un mes un lugar donde poder alquilar, me estuve quedando en raticos así donde familias y amigos. Y como me andaba quedando por todos lados, so, yo siempre tenía así como muy claro, es que yo quiero ir todos los días a esa clase. Y me tocó un día quedarme muy lejos, así más de media hora en bicicleta de, de llegar, de y hora y media, más de hora y media en bicicleta. Y estaba lloviendo fuertísimo. Y yo dije, no, aún así voy a ir y me fui. I mean, I literally arrived with dripping wet clothes. <laughs> <laughs> But for me, there was like no question. I just knew I needed to go. <laughs> and a little bit after that, I stayed with my um, aunt. And she questioned me. She says, how long have you been going to this class every morning? Y después de un ratito, unos cuantos días me quedé donde mi tía y mi tía me interrogó y dijo, ¿hace cuánto usted empezó a ir a estas clases en los días? Pero, ¿Hace cuánto está yendo a estas clases durante las mañanas? Uh, oh, ella <laughs> <laughs> <laughs> le dije, ah, oh, sí, desde abril. Y ella dijo, ah, bueno, pero obviamente que va a dejar de ir en el invierno, ¿verdad? Y yo me reí porque yo sabía que sí iba a poder hacerlo y de hecho lo hice, andar en bici hasta allá en invierno. Y we can all look in our life and we can see that there's certain times that we were determined and it didn't matter what the weather was, whether we were ill, whatever happened, that that would never become a reason or an excuse for us to not accomplish that thing. Y no, todos nosotros podemos eh, eh, volver a recordar que hemos pasado momentos así cuando estamos tan determinados, que no importaba si, cómo estuviera el, el clima o si nos estábamos sintiendo enfermos, que igual teníamos tal determinación que fuimos y lo hicimos. A or an or a problem, a Entonces, cada vez que hay una razón, una excusa o un problema, siempre hay una solución. So, y es tan empoderante el, el, el tratar de, de pensar ay sí déjeme encontrar esa solución más que andar buscando las excusas. So So what is español bien. <laughs> <laughs> so, does that to that? Que, ¿Cuál sería el monto de si sumo todas las cosas de, del enfoque amoroso, And Si lo pudiera poner en una sola palabra? ¿En qué, qué sumaría todo eso? Affect, uh, one word on the other side? Y que si sumo todos los enfoques no amorosos, ¿cuál sería la palabra? Si si sumo todo eso, ¿cuál sería una palabra que resuma todo eso? ¿Alguien quiere hacer una adivinanza? Dar, tenemos galletas de primera <laughs> Happiness. Happiness. ¿Alguna otra? ¿Alguien quiere adivinar? Uh -huh. Amor love and fear. Ya solo galletas, Okay, why don't you go there because the what we what I came up with was the same thing. Ah, tienen tiene galleta. Un aplauso, Te dice porque la palabra con que yo pensé eso era la misma que dijo ella, felicidad y el otro lado sufrimiento. Pueden imaginarse estar siempre, siempre, siempre en ese enfoque, teniendo todas esas ocho cosas siempre en sus vidas. El resultado es que ustedes siempre man, se mantendrían en un estado tan feliz. Y la gente también anda diciendo, es que la vida es muy difícil la vida es tan difícil que yo necesito y si sí, tengo que estar enfocado en ese otro lado, pero el resultado de estar pensando así es que son, están sufriendo, no, no están felices y por eso es que este enfoque es una forma de amarse a sí mismo porque cuando uno se logra enfocarse de esta forma uno empieza a vivir una vida muy feliz entonces es como cuidarse o de amarse a uno mismo more that, be a world. y pueden imaginarse que si más de nosotros lográramos hacer esto el mundo sería un mundo más feliz y por supuesto, ya llevamos mucho tiempo haciendo el, del otro lado, teniendo ese enfoque no amoroso. Entonces, sí nos lleva un poquitico de trabajo el, el lograr cambiarlo. It might take a lot of work. Y a veces, tal vez sería muchísimo trabajo. Pero la gente pone muchísimo trabajo cuando quieren alcanzar algo grandioso en sus vidas, ¿cierto? Maravilloso. Y entonces en realidad todo esto es acerca de mi propio mundo interior, porque cuando mi, mi mundo interior logra cambiar, el resto cambia.